Bueno, ¿qué tal a todos otra vez? Hoy voy a explicaros cómo, cómo podemos utilizar previos externos para introducirlos en, en la mesa. Sobre todo por temas de, bueno, por lo que sería la estructura de ganancia para, para que de alguna manera no se, sé, o quede lo más limpio posible el previo externo Q6. Como sabéis, la 01V96C de Yamaha tiene 12 previos de, de micrófono, más luego 4 entradas de nivel de línea que también llevan su correspondiente ganancia, por lo tanto de alguna manera es también un, un previo pero es un previo a nivel de, de línea eh, hay varias maneras de insertar previos en, en la 01V96 y, y es en, en función del tipo de previo que tengáis eh, básicamente hay, hay tres maneras de insertar previos quizás cuatro en función de, del tipo de previo que tengáis en el vídeo de hoy vamos a explicar cómo insertaríamos un, lo que es un previo analógico, es decir, eh, un previo externo que tengáis eh, y queréis utilizarlo por el tipo de sonido, por el tipo de rollo que le pueda dar a lo que estáis grabando. Y, y más adelante en otros vídeos explicaremos cómo se pueden hacer inserciones de previos digitalmente, por ejemplo. ¿no? que esto ocurre cuando el previo que vais a utilizar tiene un propio convertidor interno AD ¿no? o sea el, el mismo previo aparte de recoger la señal analógica hace ya una conversión y tenéis la posibilidad de tener una salida digital para insertarlo directamente en la mesa de esta manera es eh, la manera más limpia puesto que no va a pasar por ningún por ningún tramo analógico de la mesa y simplemente y directamente lo que va a recibir la Yamaha ya es la conversión digital de la señal eh, lo que vamos a explicar hoy, como os he dicho, es el, la inserción analógica de otros previos. En este caso vamos a utilizar un previo que tengo aquí de, de Warm Audio, el WA273EQ. Es un previo estéreo o, o si queréis dual mono. En realidad es un dual mono, pues no tiene un link estéreo. Pero como lo tiene todo por pasos, es súper sencillo poder, poder establecer la, la equiparación si lo queréis utilizar para, para una mezcla estéreo, que yo también os enseñaré eh, para que lo uso yo a veces. Eh, es un previo, el, el 273 es, eh, bueno, pues es un sonido british, es, el, es la emulación del NIF 1073, de un canal NIF que tiene incluida su ecualización, su filtro de paso, de paso alto, sus niveles de ganancia y la posibilidad de insertar la ecualización o no. Además bueno, pues luego tienes la posibilidad incluso de insertar directamente un, un instrumento, puesto que tiene una entrada de alta impedancia para que directamente puedas conectar aquí la guitarra, el bajo o lo que te apetezca y luego tiene también la entrada del de micrófono en la parte de atrás ahora veréis que también tiene la posibilidad de hacer una, una inserción de un loop digamos, para poder eh, interconectar dentro del previo cualquier otro elemento que queráis meter como un compresor o cualquier otra cosa ¿no? pero en principio lo que vamos a ver hoy es eh, básicamente cómo pues, utilizar un, un previo externo y sobre todo cómo tenemos que cuidar la estructura de ganancia para que ese previo externo conserve en, en todo lo posible su, su carácter, ¿no? en este caso eh, este previo suena muy bien y, y bueno como sabéis habéis conocido utilizado el NIF el 1073 pues es casi un, un clásico en en grabaciones y en estudios, ¿no? entonces eh, ahora vamos a verlo detenidamente cómo haríamos la inserción y, y cómo sería la manera más correcta de hacerla. Y como os digo en otros vídeos, pues veremos otro tipo de previos digitales, otro tipo, eh, cómo podríamos mm, también meterlos en, en la mesa. Bueno, como os dije, vamos a, a, a ver un poco la, la mejor manera de pasar el previo externo, analógico a la, a la mesa. Como sabéis y si recordaréis, el, el A01-V96i y el A01-V96, que como sabéis la única diferencia del mil veces, Simplemente, bueno, algunos cambios más, ¿no? Pero el streaming, sobre todo, de audio por USB La posibilidad de grabar 16 canales directamente por, por digital, por USB Y también devolverlos a la mesa Es, eh, bueno, que tenemos aquí arriba 12, 12 previos de micrófono más 4 entradas de línea Si os fijáis en, en, en los previos de micrófono Tenéis aquí un, lo que sea el volumen de ganancia El HA como lo queráis llamar ...y tiene marcado lo que es eh, el, la graduación que va a hacer de, de DB1... ¿no? ...entonces si los fijáis eh, cuidadosamente los previos sobre todo de micrófono... ...los 12 primeros... ...tienen dos, dos marcaciones o dos, o dos datos de ganancia... ¿no? Eh, ...en realidad eh, si veis aquí la marca que utiliza la mesa Yamaha... ...y la mayoría de las mesas de Yamaha... ...lo que te va a dar es la entrada nominal de lo que tú estás mandando... Es decir, si tú tienes una estructura de ganancia correcta con lo que está entrando por aquí sin mover el gain, estás en menos 16 eh, dBUs. De esta manera, cada vez que estés añadiendo, lo que estás haciendo es incrementando una señal más baja. Por eso al final, que es teóricamente el punto máximo del, del, del preamplificador en menos 60, lo que significa, él, lo que te está diciendo es que está amplificando una señal que le está llegando con unos datos bastante bajos. Es decir cercanos a los, 90, a los menos 60 dB de esta manera el nominal que tiene de entrada a la mesa podemos eh, decir que es en el previo de micrófono de menos 16 es decir, es capaz de mover señales muy bajas incluso de menos 60 que son señales muy típicas a veces, no tanto quizás pero pues, menos 50, menos 40 que pueden estar dando algunos micrófonos si os fijáis un poquito más abajo está remarcado en blanco otras dos mediciones en este caso es más 4 dBU y menos 40 dBU. Esto es la situación nominal que aparece cuando le damos al pad de menos 20 dB. Significa que en este momento acabamos de convertir la entrada eh, que le está llegando al, al previo antes de actuar. Es una entrada A más 4, es decir, la, la típica medición de ganancia analógica A más 4, que es en, en esta mesa. Realmente es menos 20 dB, pero por la genera, gen, regla general suele ser menos 18 dB. Eh, y lo es porque es un previo bastante bueno, la verdad. El que lleva aquí es capaz de mover, o, o la diferencia que tiene de, de los menos 18 dB full scale, es decir, eh, escala total, que es un poco la medición que utiliza desde el punto de vista digital. En esta mesa la equivalencia es, es, es la que os digo, es, es de menos 20 Es decir, tiene un margen más alto y es capaz de mover eh, el previo hasta situaciones de más 24 de ¿no? Entonces, eh, esto que habéis hecho aquí, al dar al, al menos 20, realmente de alguna manera estáis convirtiendo lo que es la entrada, el valor de entrada, en valor nominal de valor de línea. ¿Por qué? Porque si os vais a estos cuatro de aquí, que son entradas de nivel de línea, veréis en sus respectivos gains o botones de ganancia... ...que la entrada nominal, es decir, en la cual el planificador no hace falta que haga ningún, ningún esfuerzo... ...porque es, vamos a llamarle así, la estructura de ganancia correcta... ...es situación de más 4 es decir, el nominal de, de entrada del, de entradas de línea es de más 4 ...es decir, un poco la coherencia que tiene con todos los elementos analógicos... ...que podemos pues, tener aquí o que podéis tener en, en vuestro estudio o en vuestro equipo. En este caso... Eh, las mediciones de, de más cuatro, es decir, entrada nominal, serían realmente las, las entradas más idóneas para que utilicéis un previo estéreo, un, perdón, un previo externo, estéreo utilizado en, en dos canales. La otra manera de, de hacer o de utilizar eh, la, la inserción que tienen estos canales aquí, es también introducir, si queréis, por ahí el, el previo. Pero tenéis que tener, tenéis que tener cuidado. En realidad, al introducir la inserción directamente de, del previo externo os habéis saltado de alguna manera o de alguna manera no, os habéis saltado el preamplificador. De esta manera no lo estáis usando, pero tenéis que tener cuidado con el, con el cableado porque no es exactamente el mismo que utilizáis para las inserciones normales de efectos, que es el típico cable en, en Y, ¿no? un cable TRS eh, por un lado, es decir, con estéreo balanceado, ...y dos cables ETR, firmonos, por el otro, que serían el envío y el retorno. En este caso, tenéis que retornar nada más la señal, y la señal de retorno, eh, tenéis que tener cuidado, porque si devolvéis cualquier previo externo a la inserción, tener en cuenta que estaríais mandando señal, si no tenéis un cable hecho correctamente, también al SEN, es decir, al envío. Eh, si metéis un cable directamente, la salida analógica del output de, de un previo externo analógico de cualquiera te va a estar enviando por la una señal balanceada es decir, te va a estar enviando tanto por la punta como por el primer anillo la señal eh, que está generando el previo Si en vuestra mesa, este no es el caso porque yo lo he visto pero si en vuestra mesa... El envío no estuviese cortado, en realidad estaríais enviando señal de vuelta hacia el propio previo. Es decir, necesitáis un cable que lo que haga es que la única señal que envíe sea la señal de retorno. Es decir, la señal que está en concreto en, en, el, primer, en el primer anillo. ¿no? Es decir, la punta del anillo es el out, por donde sale el audio, y la vuelta es el primer anillo, que es el in. Por lo tanto, tienes que dejar desconectado lo que es la punta, del cable. Ahora les enseñaré cómo se hace, es muy sencillo, simplemente se suelda o se desuelda de uno de los lados, es decir, el que va a venir aquí la inserción, la punta y, y como es balanceado os da igual, puedes utilizar cualquiera de las dos señales, la señal de punta del jack o la señal del primer anillo, porque, porque la envía igual, es una señal balanceada y por tanto envía la misma señal por los dos, por los dos canales. Lo normal es desoldar. El, el cable que va a la punta, que es el, normalmente el, el principal, el que veréis más largo, que es el positivo, y normalmente os deja suelto o se suelda igualmente junto con la malla, que es la parte final del último tramo, que, que sería el segundo anillo más gordo que tiene el TRS, es decir, el jack estéreo. ¿Vale? Entonces, venga, vamos a probarlo, como os digo. Estos dos cables, por ejemplo, que tengo yo aquí, son los que me vienen a mí desde la, desde la salida en línea. Que tiene que tiene el, el aparato vale que el, como ya pasa por el previo la señal que tenía es la señal de línea y lo que haríamos sería pues en este caso meterlo en las conexiones 13 y por ejemplo pues 15 para que no sean canales adyacentes si queréis y vamos a, a grabar en, en estas dos pistas y luego grabaremos con el pad también puesto en las otras dos para que veamos la, la diferencia bueno, aquí tengo la parte trasera del, del previo, aquí veis que tenemos dos salidas de Line output y, y luego tenemos las entradas de Mic Input. Al lado tenemos el, las entradas de Line Input, es decir, como tendría que venir una señal de línea en vez de micro, y luego tenemos los dos puntos que os dije de, de inserción, que podéis hacer un envío y un retorno para, para integrar dentro del previo pues cualquier otro hardware que queráis, un compresor o lo que os parezca, los que os parezca bien. En nuestro caso lo que haremos será salir con el nivel de línea que tenemos en, en aquí a la izquierda y es el que insertaremos en los, en los puntos de, de entrada de, de pista que tenemos a nivel de línea, tanto el 13 como bueno, el de micrófono en el 11 para ver la comparativa. Bueno, habéis visto cómo, se, cómo va por detrás el, el previo, que es tan sencillo como vamos a sacar por, por, nivel, por la salida de línea que lleva para llevarlo al hacer al 0,926 y aquí lo que hacemos en la guitarra, vamos a dar una guitarra por ejemplo es si queréis directamente pues, enchufarla por delante ¿no? porque tenéis la posibilidad de un instrumento si no, necesitaríamos una caja, una caja de inyección para para bajar la impedancia ¿no? de, de la señal que trae una guitarra o un bajo este tipo de instrumento que utiliza pastillas eh, eléctricas, ¿no? entonces lo eh, bueno, pues, insertamos por la entrada que tiene el instrumento en este caso y seleccionamos la la entrada en este caso, la de instrumento que es la que hemos a utilizar la guitarra, vale. Entonces, bueno, aquí lo único que hacemos es darle nivel suficiente al ser nivel de, de, de instrumento, parecido a lo que es el nivel de micrófono. Y si queréis, pues le damos un poco a la, a la ecualización por lavarla un poquito para que veáis el, el matiz que le da y o está sea, conectada Y entonces, por aquí veréis que ahora, bueno, pues tendremos la señal de, de salida que es la que era directamente. En este previo hay que intentar que, está, que esté entre el 0 y, básicamente, y el Max 6 en algún, en algún pico Básicamente para tener una señal de equivalente parecida al Max 4 Que es el que tenemos que tener nominal de entrada, de entrada en mesa ¿vale? Entonces bueno pues tenemos la guitarra Y, y vamos a probar grabando, grabando la guitarra y, y lo grabamos luego por la pista 12 de micro en, Dándole al pad para el nivel de línea Y vemos si hay alguna diferencia y incluso luego vemos alguna diferencia grabando directamente con una caja de inyección directamente, directamente a la mesa, ¿vale? Entonces vamos a darle algún rasguillo hasta Fender Telecaster que tengo por aquí y a ver cómo va. Bueno, pues esa es la manera que, que tenemos, sobre todo cuidando la estructura de ganancia para meter previos externos Si os habéis escuchado un poquito con detenimiento, bueno, primero no se trataba de tocar nada raro o nada genial con la guitarra, sino hacer un poco de ruido Me iba inventando las notas, o sea que, que tampoco era cuestión de que vieseis un poco el, el sonido intentaba ahí darle un poco fuerte para que se viese la, un poquito las diferencias que, que hay cuando enviamos la señal por línea y cuando lo eh, utilizamos, aunque es nivel de línea, la entrada del previo micrófono porque son previos diferentes los que lleva la mesa, no son exactamente los mismos. Entonces bueno, ¿cómo suena mejor? Depende cual, cual, para qué queráis utilizarlo. Eh, en realidad lo importante es eso, que, que tengáis el nivel de línea, sobre todo de la entrada de la, de la mesa para que no se genere eh, la intervención del, del, del previo de nuevo. ¿no? Entonces, en este de aquí, como veréis, es mucho más, más limpio porque el previo no hace absolutamente nada. Y en esta, aunque está al mínimo, hay cierta, hay cierta ganancia que, que está utilizando el previo. Entonces, veréis que este tiene un poquito más de cuerpo que esas entradas de línea que son como más planitas. ¿no? Entonces, eh, realmente, el sonido del, del aparato que traéis es más fiel aquí en el nivel de línea, en los previos que hay aquí de línea que en el previo de, de micro, aunque lo bajemos, como, como decimos, a nivel de, de línea de más 4, ¿vale? Entonces, como os dije, la otra opción de, de, me, de meter un, un previo analógico es a través de la inserción. Eh, lo único que os dije es que tengáis cuidado con el cable, que lo tenéis que hacer de una manera especial. Yo tenía uno por aquí, pero no sé si lo tengo... Yo, voy a enseñaros este de aquí. Es tan sencillo como coger el, el primer polo, que es el polo... El polo que sale positivo se lo podemos echar para atrás. Esto el primer polo que tenéis aquí en este caso el, es el, el rojo. El primer polo positivo que tenéis aquí arriba en este cable que es el que va al, a la punta de aquí del, del, del principio. Entonces, este polo que tenéis que llevarle es al anillo, es decir, al segundo. Y ese segundo le quitáis y le mete y le soldáis a la malla que es el anillo este que tenéis aquí. De esa manera, lo único que tendréis es, será un retorno. ...y no tendréis por el primer anillo enviando ninguna señal que pueda afectar al previo... ...que de alguna manera genere una vuelta por donde es un envío, ¿no? Y podéis tener algún problema de, de estropear el previo, los capacitadores y más del previo que tiene dentro... Y, ...y de esta manera pues insertáis aquí directamente el, el previo analógico... ...y evitáis que pase simplemente de ninguna de las maneras por el, por el previo, iré directamente a la línea y al conversor analógico digital que hace la mesa, pero sin pasar por, por el previo, ¿vale? Entonces, bueno, pues como os decía en los siguientes vídeos, vemos cómo hacer lo mismo con un previo, pero los previos que tienen conversor digital para meterlos directamente en la mesa. Eso sí que ya ni entran por ninguna de las dos entradas, ni nivel de micrófono ni de, ni de línea. Venga, pues lo vemos. Un saludo.